Para llegar a la excelencia hay que formarse. Para traspasarla hay que transformarse. Esta frase no es mía, es de Chesco Spar y estas y otras frases las podéis encontrar en estos dos libros que vamos a analizar hoy, como siempre, con sus puntos estrella y con sus puntos tornillo. Al final del vídeo, como siempre, os enseño el índice de los dos libros y eh, el precio. Y ahora sí, intro y comenzamos. Autor del libro Chesco Spar, por si no lo sabéis, es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, máster en Psicología y fue entrenador del Fútbol Club Barcelona de Balonmano, donde ganó cuatro Copas de Europa y cuatro Ligas a Soval. Pero lo más importante para mí es que fue profesor mío en el INEF de Barcelona y está dentro de ese grupo de profesores referentes a los que yo a veces menciono. Estamos ante dos libros que podríamos englobar dentro del coaching educativo, aunque nos van a servir para, tanto para entrenadores, docentes o en general para cualquier ámbito si lo sabemos aplicar. Ah, se me olvidaba. Suscríbete al canal, ya que si lo haces te pueden llegar avisos de los vídeos que hago. Además, sabes que contrasto cuando hablo de libros, sobre todo del ámbito educativo, todos los libros. Me los leo a conciencia, los subrayo y os doy una opinión, que puede ser mejor o peor, pero bueno, es la mía. Y empezamos con los puntos estrella de jugar con el corazón. Es un libro que podemos englobar, como he dicho, dentro del coaching educativo para acercarse a la excelencia en aquello que te propongas. Sesco destaca sobre todo la importancia del equipo como aquel creador de sinergias para romper tus propias barreras personales. Relaciona directamente esa excelencia con la creación de hábitos en aquel ámbito en el que queramos destacar. Esto también lo encontramos, por cierto, en el de la libreta. Además, destaca la importancia de las emociones y de aquellas áreas que principalmente las crean. Estamos hablando, como ya sabemos, de la educación física, la plástica, la música y las artes escénicas. En la página 81 encontramos una lección que nos puede ayudar sobre todo en algunos de los problemas que nos encontramos en nuestras clases e incluso con nuestros hijos, cuando habla del error de protestar ante los árbitros. En definitiva, el libro está lleno de frases que son lecciones de vida. Y me gustaría acabar para pasar a puntos estrella de la libreta con esta que dice que en la vida hay tres tipos de personas. Las primeras que van como dormidas y no se enteran de lo que pasa. Las que sí se enteran y las que hacen que cambien las cosas. Y pasamos a los puntos estrella de la libreta. En este caso estamos en realidad en, yo diría que como tres libros. Es decir, está la parte de los diálogos, está la propia libreta... Y por último, dentro de la libreta hay una parte que pone más y menos, que son una serie de consejos proactivos para buscar soluciones ya, en el presente y en el futuro. Este libro para mí complementa a, al otro, al de jugar con el corazón, si bien se puede, leer, se puede leer independientemente. Está lleno de guiños con sus nombres, con sus lugares, incluso con los acontecimientos. Por cierto, todos los ejemplos que ponen el de jugar con el corazón sobre alumnos de INEF, que nos dejaba ir a a los entrenamientos que nos daba entradas, todo esto que puedo certificar que, que es cierto. Encontramos referencias a otros temas ya tratados en jugar con el corazón y destaco aquí en la página 37 cuando habla del talento porque precisamente en una charla en un congreso con David Bueno le hice una pregunta sobre el talento, dejaré en comentarios el enlace para que lo podáis Ver. En la página 55 habla de la automotivación, recordemos también el análisis que hacía del libro de cómo aprendemos de Héctor Ruiz, donde hablábamos de la motivación intrínseca y extrínseca, otro punto estrella cuando habla de aprender de los errores, también como siempre con ejemplos, y el capítulo final hace resumen de lo que sería toda la libreta. Y pasamos ya a los puntos tornillos de ambos libros, empezamos con jugar con el corazón. En jugar con el corazón, el primer punto tornillo, que la verdad me sorprendió porque con 22 ediciones me pensaba que no iba a suceder y encuentro uno de esos errores tipográficos que en la próxima edición, si se hace otra, pues se podía tomar nota y solucionar. En la página 113 pone profesores en lugar de profesores. Otro punto tornillo. En la página 86 habla de Jim Camp, un experto en negociación y en este ejemplo, como en otros, por ejemplo, cuando se comentan algunas arengas cinematográficas estaría interesante que al final del libro encontrábamos un apartado con códigos QR donde acudir eh, con el móvil a enlaces en youtube por ejemplo este apartado sirve tanto para la libreta como para jugar con el corazón en ambos libros eh, habla del público como ese tercer elemento muy importante estaría interesante saber en el caso actual con la pandemia hasta qué punto eso influye en los jugadores y hasta qué punto todo ese apartado del público muy importante en el que se habla en los dos libros ha podido influir en las competiciones y, por qué no, en los Juegos Olímpicos actuales que acaban de acabar. Finalmente, jugar con el Corazón, la última parte está llena de eh, comentarios y todos son positivos. Sería interesante que hubieran comentarios con algún aspecto a mejorar, por ejemplo, por qué no, o algún aspecto que haya podido quedar en el tintero y que alguien hubiera opinado sobre ello. En cuanto a los puntos tornillo de la libreta, en la página 159 encontramos un gran spoiler. Otro de los puntos tornillo serían precisamente los diálogos, que también comento como punto estrella al ser sencillos y eh, poder perfectamente leerlo en una tutoría con alumnado adolescente, pero quizás sean demasiado, pues surge un problema, eh, el otro le da una solución y el otro le dice, ¡ay, ah, voy a aplicarlo! Paso ya a enseñaros el índice y el precio... Pues esto es todo, espero que te haya gustado. Como siempre, si no lo has hecho todavía, suscríbete al canal. ¡Hasta la próxima!